hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre flutter en el capítulo de hoy vamos a estar viendo cómo escribir código específico para cada plataforma cuando desarrollamos aplicaciones en flutter la mayoría del tiempo escribimos nuestro código en dart hay una gran cantidad de librería que podemos agregar a nuestros proyectos que nos solucionan prácticamente todas las funcionalidades que podemos llegar a imaginar para nuestras aplicaciones ya sea directamente o combinándolas sin embargo hay ciertos casos donde Flutter y Dart no son suficientes. Dart es un framework que para poder ser multiplataforma lo que hace es dibujar sobre un canvas todos los controles que nosotros definimos en nuestro árbol de widgets, es decir, que no utiliza directamente los componentes como los botones, las listas, las barras de navegación de las plataformas, sino que las dibuja por su propio medio. Esto lo que permite es muy fácilmente poder crear nuevas plataformas y por eso surgieron Flutter for Web y Flutter for Desktop, ya que lo único que tienen que hacer es buscar un nuevo canvas y aprender a dibujar sobre él. Sin embargo, llegan ciertos momentos donde nuestras aplicaciones empiezan a necesitar Contacto con el sistema operativo que está corriendo debajo, y por lo tanto, tenemos que tener una forma de comunicarnos. Ejemplos típicos de este tipo de necesidades son el acceso, por ejemplo, al GPS, a las preferencias del usuario, a las bases de datos SQLite, a los contactos del teléfono, y así podríamos nombrar un montón de otras funcionalidades. Para poder realizar estas llamadas, es que Dart creó un sistema de channels que nos permite pasar mensajes entre el código nativo de este operativo y nuestra aplicación en FLAT. A nivel arquitectura, lo que se hace es que nosotros tenemos nuestra aplicación cliente escrita en Dart y tenemos lo que se llama un method channel. Este method channel, tenemos que tenemos una parte que va a estar implementada en Dart del lado de nuestra aplicación y luego por cada plataforma que queremos soportar en nuestro plugin, vamos a tener que implementar ese channel en iOS, Android y en el futuro seguramente en web y desktop. De esa manera la misma librería o la, el mismo channel podría funcionar en todas las plataformas. Este channel es un canal de comunicación basado en, en mensajes y esos mensajes pueden llevar datos, pero no pueden llevar cualquier dato. Como estos mensajes se van a serializar y deserializar en el camino se soporta un conjunto reducido de tipos de datos que podemos enviar. Entonces, acá en la documentación nos dice cuáles son los tipos de Dart que podemos enviar y cuáles son los equivalentes que tenemos que esperar en cada sistema operativo. Por ejemplo, si yo mando una lista, cuando la leo en Android lo voy a leer como una array list en Java o en Kotlin y en iOS como un nsArray que es la estructura que utilizan ellos para las listas esto no es un, un detalle menor ya que por ejemplo si nosotros tenemos una clase persona que tiene un nombre y apellido no podemos mandar la clase tal cual y vamos a tener que generar algún método Channel en donde enviemos por ejemplo dos tipos de strings y del otro lado sepa que el primero es el nombre el segundo es el apellido y a partir de eso reconstruir del lado de Android o iOS lo que es una persona. Lo que vamos a hacer ahora es ir al Android Studio, generar un proyecto desde cero y tratar de entender cuáles son las distintas partes que tenemos que agregar para poder generar un method channel y que nos devuelva algún valor específico del sistema operativo. Yo me adelanté, creé la aplicación totalmente vacía y vamos a importar algunas cosas que vamos a necesitar. Por un lado, vamos a necesitar la parte de servicios. Y vamos a necesitar la parte de dar de trabajo asincrónico. Lo primero que tenemos que definir es nuestro method channel. Que es el que vamos a utilizar para enviar y recibir información hacia la parte nativa. Y para eso, lo único que tenemos que hacer es generar una instancia de la clase method channel y darle un nombre. Ese nombre tiene que ser único para nuestra aplicación. Por ejemplo, podríamos definir una variable de tipo platform que sea un method channel y este method channel tiene que recibir un nombre. Este nombre puede ser un string que queramos, que sea único y es recomendable poner algún nombre significativo que evite conflictos con librerías externas. Por ejemplo, utilizar un dominio que no genere ningún problema. En este caso yo voy a usar uno muy nuevo, sea example YouTube. Este nombre después lo vamos a usar también en la parte nativa, ya que Flutter en algún momento tiene que poder relacionar este nombre en el lado de Flutter con el mismo nombre en el lado de Android o de iOS y ahí establecer el canal de comunicación para que se envíe y se reciba la información entre la parte nativa y la parte de Flutter. Luego vamos a agregar algunas cosas, vamos a agregar un botón que diga hello y vamos a llamar un método que se llame, vamos a crear este método Ahora después vamos a ver qué va a tener y vamos a poner un texto que se llame High Text y que por el momento no tenga nada. Vamos a, definirlo acá. vamos a definirlo acá arriba como vacío. Si corremos esta aplicación deberíamos ver solamente el botón y ningún texto abajo. Ahí tenemos nuestra aplicación y si clicamos el botón todavía no hace nada. Vamos a agregar un par de cositas para que esto se vea mejor. Para centrar y dividir. Ahora sí. Bien, vamos a pasar a nuestro método high, que la idea es saludar al sistema operativo. Y para eso lo que tenemos que hacer es utilizar este método channel que declaramos acá arriba e invocarle un método. Vamos a empezar simple. Vamos a decir que la respuesta que vamos a tener va a ser el resultado de llamar al método, perdón, esto me quedó afuera, esto debería estar dentro de la clase. Vamos a llamar a plataform.invokeMethod. acá vamos a invocar un método que nos devuelve un solo valor, como sería un string, también podemos invocar un método que nos devuelve un mapa con muchos valores, o podríamos invocar un método que nos devuelve una lista, esas son como las tres opciones a partir de las cuales podemos construir nuestro canal de comunicación con la parte nativa en este caso yo quiero que me devuelva un string así que vamos a poner directamente invoke method y lo primero que tenemos que poner es el nombre del método que queremos ejecutar entonces nosotros vamos a decir que el método se llama hello y vamos a decirle a nuestro nombre que nos llamamos flutter esto como nos dice ahora esto devuelve un future por lo tanto vamos a tener que hacer un await para esperar que ese flutter se resuelva y lo que vamos a hacer después es un set state seteando seteando en nuestra variable high text la respuesta que obtuvimos de la parte nativa salvamos esto y ahora si presionamos el botón vemos que recibimos una excepción diciendo que no encuentra el plugin que no hay ninguna implementación para el método hello para el canal example barra YouTube y eso tiene lógica porque todavía no hicimos la parte nativa lo que sí tenemos que tener cuidado en estos casos cuando usamos Platform Channels es usar un bloque de try catch para proteger la lógica en caso de que algo ande mal y vamos a poner un can say hi ahora si sí, volvemos a apretar el botón nos aparece el mensaje y dice can't say hi porque hay un error y no se pudo ejecutar y con esto ya tenemos absolutamente todo lo necesario del lado de Flutter quiero que vean que es realmente muy simple poder decir quiero escribirle un mensaje a la parte nativa para obtener algún dato que en Flutter no lo puedo hacer obviamente cuando trabajamos con estas plataformas no lo vamos a hacer todo en nuestro widget como lo estoy haciendo ya como lo estoy haciendo yo acá, esto lo vamos a encapsular en alguna clase para que el usuario después de nuestra librería lo pueda utilizar sin tener que llamar al invoke method y tener directamente una interfaz mucho más limpia y mucho más útil de trabajar ahora vamos a pasar a buscar dónde deberíamos agregar el método en iOS para poder lograr que nos responda el método Hello. Yo no soy ningún experto en iOS, así que me voy a guiar un poco por la documentación y después lo vamos a hacer en Android también para mostrar las dos opciones. Obviamente Android Studio no soporta iOS, por lo tanto es bueno en este caso utilizar el code para editar el código que está dentro de la carpeta iOS. Vamos a abrir el Xcode y dentro de este proyecto nos interesa empezar por la clase AppDelegate.swift. Así Si vamos a agrandar un poquito la tipografía. Perfecto. Vamos a trabajar ahí y después vemos de poner el emulador arriba si hace falta. Acá vamos a necesitar varias cosas. Estoy chequeando un poco la documentación para ver. Lo primero que necesitamos es este controller para tener este fl Flutter View Controller. Una vez que tenemos eso, tenemos que instanciar un channel y para este channel vamos a querer poner el mismo nombre example YouTube y vamos a ponerlo que se llama High Channel. Con esto ya estaríamos creando una forma de que Flutter sepa en qué parte del código nativo está nuestro nuestro channel ya se podría empezar a comunicar aunque todavía no definimos cómo responder al método hola y sobre este high channel podemos definir un call handler que vendría a ser un método que vendría a ser el método que va a responder cuando alguien hace un invoke method del lado de Flutter Sería como que siempre que hay un invoke método para este platform channel, siempre vamos a terminar en este call handler para decidir qué es lo que tenemos que hacer. Los parámetros exactos, le digo de nuevo, como lo no probamos mucho en Swift ni en iOS, no los conozco, pero los vamos a ir tratando de, de entender a medida que los necesitemos. Lo siguiente que vamos a tener que definir es una función, vamos a decir la que sea privada, se llame save hello donde vamos a hacer nuestra lógica y este save hello va a recibir string queremos un string que no sé cómo se define un string eh, string funciona en swift y el segundo parámetro va a ser del tipo flutter resolve un autocomplete vendría muy bien acá que va a ser el resultado es el resultado que queremos devolverle a la parte de Flutter. Acá se está quejando por algo. Ok, acá le estoy pifiando. Esto no es Dart. Se pone nombre de variable, dos puntos, tipo de datos. Nombre de variable, tipo de dato. Ahora sí. Lo que nosotros vamos a querer entonces hacer es crear una respuesta. Esta respuesta va a ser... Hi, supongo que Interpola, se ve, no, numeral. Hi name from iOS. Básicamente estoy armando un string que va a decir hola Flutter. From ios y lo que vamos a querer hacer con ese string es llamarlo sobre result y ¿Sí? este flat de result es como una función entonces ahí lo que estoy haciendo es decirle cuál es el resultado que debe enviarse hacia el otro lado y con esto tendríamos hecho cuál es la función que va a generar el valor de respuesta hacia nuestra aplicación. Lo único que nos está faltando es llamar esta función cuando alguien nos llama a nosotros. Cuando se ejecute este invokeMethod y se mande con estos dos parámetros, este es el nombre de la función que estamos queriendo llamar, lo que va a hacer del lado nativo es llamar a este handler y nos va a dar Toda la información del invoke method en este, en este en este objeto que es un flutter method call sobre ese method call nosotros podemos hacer varias cosas noten que acá nos está avisando que esto se está ejecutando en el thread UI y en Android y en iOS hay muchas restricciones sobre qué podemos y no podemos ejecutar en UI por ejemplo si quisiéramos hacer una petición a internet no podríamos, tendríamos que hacerlo en background para el caso particular de nuestro ejemplo no tiene mucha importancia lo que vamos a preguntar es ¿cómo se llama el método que llamaron del otro lado? y le vamos a decir que si el método es hello lo que vamos a querer hacer es ejecutar nuestro método sayHello y le tenemos que pasar dos argumentos por un lado el nombre y por otro lado donde queremos enviar el resultado el resultado lo tenemos acá en nuestro result por lo tanto lo pasamos directamente y nuestro nombre lo vamos a tener que sacar de los argumentos de la llamada para eso tenemos un, pero este argument en principio no se sabe de qué tipo es porque pueden ser muchas cosas pero nosotros sabemos que cuando llaman a hello nuestra interfaz va a estar definida que vamos a recibir un string por lo tanto acá lo podemos castear con as string de esta forma convertimos el objeto arguments como string y acá algo no le gusta Ok, hay un signo de admiración y el método requiere un self, perfecto. Por eso escribimos el código en el Xcode y no en el Android Studio porque nos ayuda a completar las cosas faltantes. Bien, con eso ya deberíamos tener todo lo que necesitemos. Vamos a repasar qué es lo que debería pasar y vamos a ver si realmente pasa. Cuando cliquemos nuestro botón se va a llamar esta función hi sobre nuestra plataforma Se va a llamar un invoke method, pasando como nombre hello y como único argumento un string con la palabra flutter. Esto va a hacer que la parte nativa tenga registrada el mismo channel con el mismo nombre y se llame a este method handler. Dentro de nuestro method handler, vamos a recibir cuál es la llamada que se hizo desde la parte de Flutter vamos a buscar cuál es el nombre del método que el usuario está queriendo utilizar y en base a ese nombre vamos a ver cuál es la función de código nativo que queremos con la cual queremos responder. Dentro de esa función vamos a tomar el parámetro que es el nombre que nos están mandando, generar un nuevo string y enviarlo como resultado a Flutter para que luego aparezca en la pantalla acá podríamos atajarnos que en el caso de que el método no sea hello mandar un error pero sería para que esté todo un poco más prolijo nada más. Cabe destacar que si nosotros tenemos muchísimos, no, muchísimos métodos que queremos mapear acá vamos a tener que ser bastante prolijos porque vamos a tener un montón de if para ver cuál es el método correcto pero es la única forma que tenemos para organizar este código. Ahora sí, esto lo vamos a minimizar y vamos a abrir al Android Studio. Vamos a detener la aplicación porque como modificamos código en la parte nativa necesitamos que se compile de vuelta y lo vamos a ejecutar. Durante este proceso lo que está pasando es que se está compilando todo el código que agreguemos en la parte nativa. Si tuviésemos dependencias, tendríamos que agregarlas. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo nuestro propio plugin para Firebase, tendríamos que agregar de alguna manera código las dependencias de firebase al proyecto de ios y ahora cuando apretemos el say hello deberíamos ver la, re, la respuesta del código nativo y como ven ahí dice hi flutter from ios por lo tanto estamos viendo que nuestra aplicación está funcionando correctamente para el lado de ios vamos a hacer lo mismo para la parte de android Primero vamos a abrir nuestro emulador. Vamos a ejecutar la aplicación en Android. Y mientras se compila, vamos a ir abriendo dentro de la carpeta Android App Source Main Kotlin. acá tenemos nuestra Main Activity. Como ven, nuestra Main Activity también tiene es una Flutter Activity. Es una Flutter Activity. Y acá es donde registra el plugin general de Flutter. Vamos a abrir una nueva ventana con el proyecto para que no me tire errores y sea más fácil editar el código. Ahora en Android si yo aprieto Say Hello, obviamente me dice Can't Say Hi porque no tenemos implementada la parte nativa. Lo que tenemos que hacer ahora es crear nuestro Platform Channel. Para eso usamos la clase MethodChannel. esta method channel recibe dos parámetros uno es el messenger que lo vamos a obtener desde el FlutterView que es un atributo que te nos da el FlutterActivity sí. y el segundo es el nombre de nuestro canal que tiene que ser el mismo que utilizamos tanto en Android como en iOS que pusimos example barra YouTube a partir de ahí podemos definir un setMethodHandler que tiene un call un result como tenía su contraparte de IOS vamos a definir nuevamente una función que se llame hello que reciba un nombre y que devuelva un string con el resultado del hello. Acá vamos a decir que la respuesta es hi this name from android. De esa manera encapsulamos la lógica de lo que queremos que haga nuestro, nuestro método nativo. Igual a que hacíamos en iOS, acá vamos a tener que poder preguntarle al call cuál es el nombre del método y preguntarle que si el método es hello. Lo que vamos a querer hacer es extraer el nombre que nos pasan por argumento y para eso tenemos otra vez el argument y lo tenemos que castear como string que sabemos que va a venir solo un string y ahora podemos generar nuestra respuesta sobre result vamos a llamar a success y le vamos a llamar al say hello con el argumento del name vean que si ocurre un error porque queremos decir que hubo un error podríamos llamar a result.error para pasar un, un error hacia la parte de flutter Nuevamente, con esto ya implementado, vamos a minimizar la parte de Android. Vamos a detener la aplicación de Android. Era la otra. Y vamos a volver a ejecutar la aplicación de Android. Nuevamente, cada vez que modificamos la parte nativa, tenemos que detener completamente la aplicación y volver a ejecutarla, ya que no hay hot reload con la parte nativa. Eso hace el desarrollo un poquito más lento, pero se supone que la cantidad de código que modificamos ahí es mucho menor. Ahora sí, vean que nuestro método high no cambió en absolutamente nada y cuando yo aprieto say hello me responde con high flutter for Android. De esta manera tenemos implementado una lógica que en flutter no cambia y que hace cosas diferentes tanto en Android como en iOS. El día de mañana cuando flutter for web soporte estos estos channel method, que actualmente no lo soporta, deberíamos generar una carpeta seguramente web donde poder definir cómo son estos métodos para la parte web y tener una respuesta High Flutter from Web cuando está ejecutado en la web. A partir de acá, lo único que queda es pensar qué es lo que queremos hacer, y generalmente esto sirve para cuando tenemos librerías tanto en Android como en iOS que no existen en Flutter, por ejemplo. Por ejemplo, queremos ejecutar algo en la GPU para aplicar un, un filtro a una imagen, por ejemplo. Eso en código en Flutter sería lento. Y queremos que usar una librería nativa que utilice la GPU del teléfono para aplicar un sepia, un blur, cualquier efecto de la imagen al estilo Instagram. Eso deberíamos hacer un método que le pasamos la imagen a la plataforma nativa, la plataforma nativa la procesa y nos la devuelve para ese tipo de cosas es útil este tipo de técnica de llamar al sistema operativo bueno gente vamos a ir cerrando el video ahí espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse de darle like y dejar cualquier comentario con dudas que tengan acerca de esta técnica en los comentarios del video. sin nada más que agregar nos vemos la semana que viene